Buenas tardes. Le damos la bienvenida a la conferencia El Ministerio de Ciencia y Tecnología, Institucionalidad para el Desarrollo organizada por el portal parlamentario de la Biblioteca del Congreso Nacional en el marco de las denominadas charlas de coyuntura. Señor director de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Alfonso Perejíñez. Señor director adjunto, don Felipe Vicencio Isaguirre. Señor... Jefe del Departamento de Servicios Legislativos y Documentales, don Rodrigo Obrador Castro. Funcionarios de la Biblioteca, invitados especiales, señoras y señores. El 23 de enero de 2017 ingresó el proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Un largo anhelo para la comunidad científica nacional. El proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, y hoy figura en tabla... ...para su presentación en sala. A continuación, le cedo la palabra a nuestro jefe del área de coordinación institucional... ...don Alejandro Ormeño Ortiz, quien es doctor en el área de planificación y administración de la educación... ...de la Universidad de Bielefeld, Alemania, con postdoctorado en dicho país... ...en el área de administración universitaria en la Universidad de Kassel. Posee una larga trayectoria en el ámbito académico y él nos hará una breve introducción sobre el potencial transformado social y económico de un proyecto de esta envergadura. Señor director de la biblioteca, estimado jefe de departamento, colega, estimado doctor Amuy, me ha pedido que haga una introducción a, a, a, la, a la presentación suya del proyecto de, de ley que crea este ministerio, y voy a dar lectura a lo que he preparado. La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología es un antiguo anhelo que se ha expresado en diversas formas a través del tiempo en la historia de Chile. Si nos remontamos al Chile colonial, no podemos omitir la existencia de universidades, dos en Santiago y una en Concepción, anteriores a la creación de la Universidad de San Felipe en el año 1747. En aquella época surgieron hombres como Juan Ignacio Molina, el abate Molina, quien se destacó como naturalista, geógrafo y cronista, quien en su obra, Analogías menos observadas de los tres reinos de la naturaleza, publicada en 1815, propuso mucho antes de Charles Darwin, una teoría de la evolución gradual. Cuando Chile recién había declarado su independencia, se crea la Sociedad de Amigos del País, el 24 de junio de 1818, cuyo objeto fue promover los adelantamientos en todos los ramos de la industria, el comercio, la minería, las artes y los oficios, agregando en sus estatutos cuidará de que se establezcan escuelas patrióticas en que se enseñe a la juventud las primeras letras y los elementos de la ciencia que sirvan para la agricultura y las artes. Luego, en 1842, el humanista Andrés Bello funda la Universidad de Chile, con el propósito de propagar la ficción por los estudios superiores, promover la investigación y la divulgación científica y servir de auxiliar a los trabajos en diversas dependencias de administración del Estado. En el año 1889 se crea, con la participación de siete científicos alemanes y un profesor chileno, don Enrique Necarsó, el Instituto Pedagógico, dependiente de la Universidad de Chile. Fueron contratados con los grandes recursos que provenían de la exportación del salitre. Entre los germanos, Estuvieron el botánico Federico Yojo, cuyo nombre recuerda una calle en la comuna de Ñuñoa, el filólogo Rodolfo Lenz, quien estudió el Mapudungún, Federico Albert, quien salvó el pueblo de Chaco del avance de las dunas, creando allí un parque que lo recuerda. Federico Hansen, un políglota, cuyo nombre recuerda un liceo fiscal prestigioso, liceo nocturno en el centro de Santiago. En 1931 se dicta la nueva Ley Orgánica que consagra una doble función científica y docente de la Universidad de Chile. Y en 1967 una nueva reforma inquieta los claustros de las ocho universidades existentes en el país quienes se involucraron en los cambios que establecieron una nueva estructura de autoridad y se buscó una inserción de estas en las tareas para lograr el desarrollo y la modernización del país. Ese año se crea la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica CONICIT, entidad destinada a asesorar a la Presidencia de la República de Chile en el planeamiento del desarrollo científico y tecnológico, debiendo desarrollar, promover y fomentar la ciencia y la tecnología en Chile, a la que hoy sumamos con mucha alegría el proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La creación de este ministerio genera en la comunidad científica chilena muchas expectativas, que expectativas que se orientan hacia permitir fomentar y desarrollar más la investigación científica y tecnológica en un contexto de transformaciones que estamos viviendo en conjunto con transformaciones en todo el sistema educacional del país y, en especial, transformaciones en el sistema de educación superior. Se espera, tal como se postula en el proyecto que lo crea, que se consigan los siguientes tres objetivos. Fortalecer y ampliar las capacidades de investigación, de desarrollo e innovación tecnológica. Segundo, orientar y apoyar la formación de investigadores y procurar su adecuada inserción en el sistema, tanto en la academia y en el Estado, como en el sector productivo. Y tercero, vincular de una manera cada vez más estrecha el quehacer científico, tecnológico e innovativo con las preocupaciones de la sociedad, difundiendo los focos de acción y áreas prioritarias en función de los desafíos y oportunidades tanto nacionales como regionales. Estas expectativas son muy similares a las que se tenía cuando en 1967 se crea CONICIT, tal como lo establece el decreto en su artículo primero, crease la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, destinada a asesorar al presidente de la República en la formulación y desarrollo de políticas integral de fomento de las investigaciones del campo de las ciencias puras y aplicadas. En el contexto que en estos años de la década del 60 teníamos en lo de una profunda discusión de las transformaciones del sistema universitario, en la que la investigación científica en todas sus disciplinas pasaría a jugar un rol fundamental en la redefinición de las funciones del quehacer de las universidades. Luego de 50 años de creación de CONICIT, se revisa su institucionalidad que debe hacerse cargo para el fomento y desarrollo de la investigación científica y tecnológica y busca, además, además, gestionar el desarrollo del conocimiento para lograr, a través de una inyección de mayor cantidad de recursos que se esperan que, que ello ocurra, para la promoción de centros de investigación de excelencia, una formación de investigadores y una inserción más adecuada, en tanto en el sector público de las universidades como en el sector productivo, y permitir de esa forma articular de mejor forma las políticas públicas con el desarrollo del conocimiento, a través de que todo ello contribuya al desarrollo del progreso económico, social y cultural del país. Señoras y señores, hoy nuestro país se ha transformado en una primera potencia mundial en la astronomía. Esperamos que la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología otorgue las herramientas adecuadas para que Chile alcance las más altas metas de investigación y desarrollo e innovación tecnológica. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alejandro. Ahora damos paso a la presentación de nuestro invitado, Mario Amuy Wackenhut, quien es astrónomo, licenciado en física, magíster en astronomía de la Universidad de Chile y PhD en astronomía en la Universidad de Arizona. Su carrera científica, con más de 30 años de experiencia, se ha enfocado principalmente en el estudio de cúmulos globales, galaxias activas, cosmología, como también en la observación de diferentes clases de supernovas. El doctor Amuy participó como investigador principal del proyecto Tololo entre el año 90 y el 93, el que en 1998 derivó en el descubrimiento de la aceleración del universo y la existencia de un nuevo componente de energía oscura, que constituye el 70% de la energía del Universo. AMUI fue uno de los artífices de la técnica y de la obtención del conjunto de datos que permitió a Saul Perlmutter, Adrian Ries y Brian Schmidt la obtención del Premio Nobel de Física del año 2011 por tal descubrimiento, lo que fue reconocido por la Real Academia de las Ciencias en Suecia durante la premiación oficial. Premio Nacional de Ciencias Exactas de Chile del año 2015. Actualmente es asesor científico de la presidenta Michelle Bachelet y lidera el proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sin más preámbulos, lo dejo con ustedes al doctor Mario Muy. Eh, bueno, quisiera partir por agradecer a quienes hicieron posible esta visita al, a la Biblioteca del Congreso, eh, a su director, don Alfonso, a Renzo, muchas gracias por la invitación y quedé muy conmovido con las palabras de don Alejandro Ormeño, eh, la verdad es que el repaso que hizo por la historia eh, del desarrollo de las universidades y científicos eh, me, me dejó asombrado, así que voy a tratar de conseguirme una copia de su introducción eh, Quisiera también Hacer un pequeño recuerdo de mi padre, porque él eh, fue diputado eh, por cinco periodos. Eh, así es que eh, él ya no está con nosotros, pero eh, esta fue su, su casa, ¿no? eh, su oficina y su casa durante 20 años. Bueno. Eh, la, el motivo que nos convoca hoy día es el proyecto de ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eh, efectivamente, esto tiene profundas raíces, ¿no? es parte de la evolución y desarrollo del país. Eh, un hito muy importante para mí, muy significativo, es la creación de CONICIT, tal como fue mencionado en 1967, que estamos cumpliendo nuestro cincuentenario. Eh, y claramente CONICIT ha, eh, ha significado un tremendo impulso al desarrollo científico, tecnológico del país y Chile sería muy distinto si no hubiese existido la visión de, de crear CONICIT en el año 67. Eh, hoy día Chile cuenta con cerca de 10.000 investigadores, eh, una inversión cercana a los mil millones de dólares al año en ciencia, tecnología e innovación por el lado de la inversión pública. Eh, cuenta con la mayor tasa de publicaciones per cápita en Latinoamérica, eh, por supuesto en volumen Argentina, Brasil y México nos superan pero cuando uno normaliza por población, por millón de habitantes, eh, Chile lidera. Y eso está hablando de que es una comunidad científica, si bien pequeña, eh, activa, productiva, y también con un muy interesante impacto. Eh, el promedio de los de impacto, los papers elaborados por eh, investigadores chilenos, es superior a la media mundial. Entonces, es una, son algunos datos de los de lo que hay en Chile, todavía estamos eh, lejos de los 7 investigadores por cada mil personas eh, eh, con trabajo en, en, el, en, en, en Europa eh, Chile solamente cuenta con uno, con uno de cada mil personas con, en situación laboral activa eh, todavía tenemos una brecha grande ahí. Eh, en cuanto a la inversión científica Tecnológica e innovación, Chile invierte el 0,4% de su PIB versus 2,4% en los países de la OCDE. Entonces, claramente hay brechas. ¿Qué quiero decir con esto? Que CONICIT sin duda ha jugado un rol muy importante en lograr formar estas capacidades científicas eh, de buen nivel eh, en todas las áreas del saber prácticamente pero estamos enfrentados al desafío de cerrar esas brechas con el mundo más desarrollado. Y para eso es importante y fundamental eh, incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación a nuestro modelo de desarrollo. Eh, la idea es que tener un desarrollo sustentable, si el precio del cobre bajara a la mitad o no tuviésemos cobre que nuestro país pudiese seguir desarrollándose y, y volando con alas propias. Y eso se logra incorporando lo más valioso que tiene un país, que es su recurso humano. Eh, y tenemos que aprovecharlo, por eso están en, en curso reformas importantes a la educación escolar, a la educación superior, eh, a la educación pública. Y también, coincidentemente, en esta reforma la institucionalidad de ciencia, tecnología e innovación. Eh, creemos que es fundamental que, que ese talento que está en todas partes del país se incorpore fuertemente al desarrollo del país. Eh, la ciencia, la tecnología y e la innovación no son lujo de países desarrollados, al contrario, son los, las claves del desarrollo, el motor del desarrollo. Y por eso es que necesitamos esta institucionalidad, eh, con licitación muy importante, pero eh, tenemos que dar un salto en institucionalidad para poder eh, tener más investigadores, tener más conocimiento propio de nosotros mismos, de nuestro país, de nuestros recursos, eh, generar más tecnologías, más innovación, incorporarla a los mercados, incorporarla al desarrollo social y cultural y económico del país. Y tenemos que dar un salto también en inversión, eh, por supuesto teniendo en cuenta nuestras propia realidad. Chile es un país que todavía eh, eh, no, no tiene todos los problemas o sea, no tiene los problemas resueltos como lo tienen los países desarrollados, todavía hay muchas demandas en temas de pensión, educación, salud, etc. pero tenemos que crear nuestro propio modelo de desarrollo, nuestra propia institucionalidad y lo que hemos desarrollado aquí es un modelo propio a partir de lo que existe y que eh, no trata de copiar modelos e importar modelos de, de ninguna parte, sino que construir sobre lo que ya hay y construir una institucionalidad que permita, eh, a, a, permita abordar estas brechas a las cuales estaba haciendo mención. Bueno, el, la, el, el tema del Ministerio de Ciencia y Tecnología... Se empieza a hablar en Chile por ahí por el año 99, en algunos documentos. En el año 2006 eh, se empieza a hablar ya más vocalmente en el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad. Eh, sin embargo, no logró emerger a la superficie, quedó en la discusión interna del, Conce del CENIC. Y eh, al final del gobierno de Sebastián Piñera se creó la Comisión Filippi eh, por ahí por el año 2013 en que se le pide que haga un diagnóstico de la situación de ciencia, tecnología e innovación del país y una propuesta de institucionalidad y, y en la comisión Filippi Felipe, eh, llegó a la conclusión de que Chile necesitaba un Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con todos esos apellidos. El proyecto de ley ingresó al Congreso el penúltimo día del gobierno del presidente Piñera, eh, pero venía también sin informe financiero, no prosperó ese proyecto de ley, por lo menos la discusión. Y el tema lo retoma el gobierno de la presidenta Bachelet en el año 2015, creando la Comisión Ciencia para el Desarrollo, eh, integrada por 35 personas del mundo académico, productivo, eh, ex-rectores, eh, jóvenes, eh, investigadores, y en conjunto durante seis meses eh, efectúan nuevamente un diagnóstico, que es más o menos el que yo comentaba hace un rato, y proponen como modelos de institucionalidad eh, dos alternativas, un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Claramente en esta, en esta nueva comisión la, la educación superior sale respecto a, la, a lo que se, había sido propuesto en el gobierno de Sebastián Piñera. Y la educación superior está siguiendo, como sabemos, su propio curso. Eh, las reformas están en discusión en este momento eh, en el Congreso. Bueno, y frente a las dos opciones que se le presentaron a la presidenta Bachelet en el año 2015, ella, comienzo del 2016, eh, se pronuncia y propone que Chile debiera tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología durante su mandato. Eh, yo me incorporé a CONICYT en marzo del 2016 eh, y al mismo tiempo la presidenta me nombra como asesor científico eh, específicamente con la tarea de coordinar el proceso para la redacción del proyecto de ley a partir de la comisión, de los, del informe de la Comisión Ciencia para el Desarrollo del 2015. Eh, yo era un tranquilo y feliz astrónomo, eh, en mi oficina eh, en el año 2016 me habían otorgado el premio nacional un par de meses antes. Tenía una vida tranquila y lo estaba pasando muy bien. Eh, en enero me recibo un llamado telefónico de La Moneda en que me invitan a este desafío. Y claramente eh, la oportunidad de crear una institucionalidad como un ministerio de ciencias es algo que ocurre una vez en la vida. Eh, y por lo tanto no dudé en sumarme a, a este proyecto. Así es que en marzo del 2016 me incorporo a trabajar con el equipo de Secpress, eh, que en, mar en enero, eh, cuando la Presidenta hace el anuncio, eh, conforma una mesa técnica para elaborar el proyecto de ley. Y en esa mesa técnica participaron Secpress, obviamente, Hacienda, Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, CORFO, CONICIT y el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, CENID. Una mesa de unas cerca de unas 15 personas eh, profesionales, en general muy jóvenes, eh, del mundo de la, eh, de la economía, de las leyes, habíamos algunos, algunos investigadores. Una mesa bien diversa, eh, muy interesante, y con ellos trabajé todo el año 2016 y el encargo de la Presidenta era antes de fin de año, presentar el proyecto de ley. Y luego cumplimos, luego de arduas discusiones, no voy a negarlo, habían distintas visiones en esta mesa técnica, y luego de conversaciones con los ministros, eh, fuimos a presentarle una propuesta a la presidenta en diciembre, a la moneda, propuesta que ella... Eh, aceptó en lo grueso, hizo algunas recomendaciones, evidentemente se había leído muy bien la, las minutas previas que le habíamos enviado, y hizo algunas recomendaciones que las acogimos y, y eso se transforma finalmente en el proyecto de ley que ingresa al Senado en enero de este año. Así que cumplimos por el lado del Ejecutivo de, con el encargo que nos haya hecho la Presidenta. El proyecto de ley ingresa al Senado eh, a, a tercera semana de enero y el Senado lo deriva a la Comisión de Desafíos del Futuro eh, para su eh, estudio. Eh, la Comisión de Desafíos del Futuro está presidida por el Senador Girardi, eh, la Senadora Goich, eh, el Senador Coloma, el Senador Francisco Chaguán y el Senador Don Alfonso Durresti, que nos acompaña hoy día. Eh, esta presentación, que es la que estamos mostrando, es la que me tocó, eh, me correspondió presentarle a la Comisión del Futuro en marzo de este año. Eh, me acompañó el Ministro, o sea, yo acompañé al Ministro y seguir, en realidad, digamos las cosas en su correcto orden. Eh, tuve el honor de acompañarlo y hacer esta presentación a la Comisión del Futuro. Eh, así es que... Eh, Hemos tenido un muy buen avance durante dos meses, en marzo, abril, esencialmente, eh, se escucharon a muchos actores del sistema, eh, rectores de las universidades, distintos ministerios, eh, los comandantes en jefe, las Fuerzas Armadas, eh, la Academia de Ciencias, organizaciones ciudadanas de investigadores jóvenes, otros no tan jóvenes... Y luego de, un, de cerca de ocho audiencias, eh, los senadores presentaron 155 indicaciones para, una, para un, artic, un proyecto que tiene 30 artículos, así que había una creatividad y contenida muy, muy importante que se tradujo en 155 indicaciones. Eh, junto con las express eh, los senadores trabajaron, la comisión trabajó para eh, presentar eh, otras indicaciones adicionales que recogieran la, las indicaciones de los senadores y hace tres semanas atrás finalmente la comisión aprobó eh, las, por unanimidad todas las indicaciones y fue, el proyecto fue despachado a la sala en donde hoy día está figura en tabla, así que esperamos que próximamente pueda ser votado en general en la sala para que sea remitido nuevamente con un plazo para nuevas indicaciones a la Comisión del Futuro y a la Comisión de Hacienda del Senado. Esa ha sido como la cronología de lo que ha ocurrido, y por lo que veo hay un ánimo muy transversal a lo largo del espectro político de apoyo a este proyecto de ley. Por supuesto que hay matices, hay diferencias, y podemos conversar de ellas en más detalle, pero como les decía, las indicaciones fueron aprobadas por unanimidad por los senadores, de manera que yo veo que es bastante posible, y ahora sí que me lo creo, que este proyecto de ley pueda salir aprobado durante este año, tanto por despachado por el Senado como por la Cámara. Hace un tiempo atrás yo decía, no, esto va a salir este año, va a salir este año, va a salir este año. Pues tenía que transmitir entusiasmo, ¿no? Pero ahora lo hago con convicción, ¿eh? sobre la base de que veo que hay un acuerdo muy transversal, tanto de los senadores de los diputados con quienes he conversado, de la Presidenta, que lo he repetido en varias ocasiones, los trabajadores de CONICIT, no es, no es menor, ellos se sentaron a una mesa tripartita con DIPRES, con, con, con el director ejecutivo de CONICIT, a negociar eh, la dotación de trabajadores para la futura agencia, que es la sucesora de CONICIT. Y durante marzo, hasta hace... Tres semanas atrás trabajaron arduamente y llegaron a un acuerdo, un acuerdo que deja a los trabajadores de Conexin muy, muy satisfechos, satisfaciendo un anhelo de larga data. Que les permite mejoras salariales, mejores condiciones contractuales, se aumenta la planta, la contrata, se disminuyen aquellos que están en condiciones de, de salariales a honorarios... Así es que eh, creo que hay un acuerdo demasiado grande como para que esto no ocurra eh, durante este año. Bueno, sin mayores preámbulos, les cuento brevemente en qué consiste el proyecto de ley. Simple, una imagen habla por mil palabras. Esta es el, la ceremonia, el acto eh, en el cual la Presidenta Bachelet firma el proyecto de ley en la moneda en enero pasado. Eh, lo que quiero aquí es resumir en qué consiste el proyecto de ley el proyecto de ley es más que la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología no es solo eso es una reforma, una modernización y un ordenamiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación en donde por supuesto la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología es un engranaje fundamental que hacía falta entonces en este sistema podemos distinguir tres niveles y tres pilares. ¿OK? Un nivel estratégico, un nivel político y un nivel de ejecución. Y tres pilares porque están involucrados tres ministerios que son los, aquellos que están a cargo de la política de ciencia, tecnología e innovación. Eh, en cuanto a los niveles, tenemos un Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo, el sucesor del actual CENID que tiene como tarea elaborar la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación con una visión de unos 12 años plazo. Es decir, mirar hacia el horizonte las tendencias que hay en el mundo en estos temas y elaborar una Estrategia de Desarrollo para el País sobre base de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es un consejo integrado por 15 personas nombradas por el Presidente o la Presidenta de la República con características de asesor. Y tiene como tarea entregarle a la presidenta o al nuevo presidente el 11 de marzo la estrategia de desarrollo. Cuando esto ya esté en régimen, este consejo ya va a existir y cuando hay un nuevo presidente, el 11 de marzo se le entrega la estrategia de desarrollo. Entonces el presidente viene aquí, a Valparaíso, investido con la banda presidencial y cuando vuelva Santiago a Santiago la moneda se puede ir leyendo la estrategia de desarrollo, ¿Sí? es eh, previamente elaborada por este consejo de 15 personas. Y el nuevo gobierno puede eh, eh, cambiar eh, a la mitad del, cons del consejo, a la mitad de sus 14 consejeros, más el presidente. De manera que el consejo se renueve por parcialidades y guarde una memoria, y las estrategias sean lo más estables y consensuadas posibles. Así que este es el Consejo Nacional que tiene, pone la mirada de largo plazo. La política eh, se realiza a través de los ministerios y eh, es el espacio de toma de decisiones con un horizonte de cuatro años que es lo que duran los gobiernos. Y aquí se contemplan tres pilares, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía que ya existen y el futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Cuando uno habla de tres pilares, quiere decir que la política de ciencia, tecnología e innovación está radicada en estos tres ministerios. No significa que, la, que en otros ministerios no se haga investigación, ciencia y tecnología. Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, etc. Pero la política de, en este ámbito está radicada en estos tres ministerios. Por eso se habla de tres pilares. Y este... Estos tres ministerios tienen ámbitos de acción que se tocan, topan, a veces se traslapan, y por lo tanto se requiere coordinación. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, apoyando a las universidades en lo que es la formación de técnicos profesionales, pregrado, posgrado, eh, obviamente eh, se traslapa con eh, las funciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que está a cargo de fomentar la investigación científica y tecnológica, la cual principalmente se realiza en las universidades, el 80%. Este Ministerio de Ciencia y Tecnología no solo está a cargo de fomentar la investigación científica y tecnológica, pero también la innovación sobre base científica y tecnológica. ¿Okay? Y acá, bueno, y por supuesto la formación de capital humano, eh, becas, becarios eh, de posgrado, también se van a financiar y fomentar y las políticas se diseñan desde acá. Y acá tenemos el Ministerio de Economía a cargo de la productividad del país, y la innovación empresarial. ¿OK? Entonces estamos distinguiendo innovación sobre base científica tecnológica, aquella más cercana a la tecnología, de la innovación más bien hacia las empresas, que es de distinto carácter que la innovación de base científica tecnológica. Eh, pero por supuesto aquí hay una cadena, de, desde la investigación básica, fundamental, pasando por la investigación aplicada, pasando por el eh, desarrollo de prototipos, eh, etcétera, hasta llegar a productos que lleguen al mercado. ¿no? Entonces, en esa cadena de, de valor, desde la investigación hasta productos en el mercado, van a estar participando esencialmente estos dos ministerios. Y se ha definido en el proyecto de ley y en sus revisiones recientes, que este ministerio se hace cargo de la innovación hasta el punto de la comercialización, hasta el punto anterior a la comercialización. Y lo que es la comercialización propiamente tal queda albergada en el Ministerio de Economía. Esa es una de las definiciones que quedaron muy explícitas en el proyecto ley. Así que, el Ministerio de Ciencia y Tecnología cargo de innovación de base científica y tecnológica hasta el punto de, anterior a la comercialización. Y luego, el Ministerio de Economía se hace cargo de esas etapas de comercialización. Este eh, sistema de tres pilares está coordinado por un comité interministerial, integrado por estos tres ministerios más el ministro de Hacienda, y está presidido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y la tarea es coordinar las políticas de estos tres ministerios para que sean coherentes. Hoy día estos, eh, es, estos ministerios hablan poco entre sí, hay poca coordinación en lo que es política de formación de capital humano, eh, entre las universidades y CONICIT. CONICIT está por ahí, pero no con carácter de ministerio, está, está más bien por acá. Y, por lo tanto, es necesario tener una coordinación bien estrecha eh, para generar las políticas públicas en temas de ciencia tecnología e innovación para el periodo de cuatro años. Y eso se hace en este comité interministerial presidido por el ministro de Ciencia y Tecnología. Y se le pide a este comité interministerial que dentro del plazo de los primeros cuatro meses del gobierno presente la política para el periodo de gobierno y año a año vaya elaborando la, los planes de acción que implementan esa eh, esa política. Entonces, como decíamos anteriormente, el 11 de marzo se le entrega la estrategia al presidente nuevo y este, estos ministros, tres ministros, cuatro ministros, tienen hasta el 11 de julio para elaborar la política para los cuatro años en función de la estrategia. La estrategia es la orientación para las políticas, y las políticas se implementan, se desarrollan acá. ¿Ok? Ese es el, el esquema. Y luego tenemos el nivel de la ejecución de las políticas, que son las agencias. Corfo, en el caso del Ministerio de Economía, esta agencia que se crea por ley en el proyecto, Inve Agencia de Investigación y Desarrollo, que es el sucesor de CONICIT, como un servicio público, y lo que es en el Ministerio de Educación, la división de Educación Superior, que eventualmente se transformaría en una subsecretaría, de acuerdo al proyecto reforma de Educación Superior. Así que tenemos los tres niveles, estrategia, política, ejecución, los tres pilares, y aquí algunos de los usuarios del sistema. El sistema educativo escolar, más bien atendido por el Ministerio de Educación, las universidades y otras instituciones de Educación Superior, atendidas también por el Ministerio de Educación Superior, ¿no?, eh, y a su vez, el Ministerio de Ciencia y Tecnología también atiende a las universidades a sus investigadores. Así que está entre medio. Los investigadores individuales están más bien cerca de la agencia, a través de la cual solicitan grants, recursos, para realizar sus proyectos de investigación. Los centros tecnológicos de la Corfo y los institutos tecnológicos públicos del Ministerio de Economía y la Corfo están hoy día bajo la Corfo, pero se está planteando que tengan una gobernanza desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Porque este ministerio está a cargo de la innovación de base científica y tecnológica. Por lo tanto, los centros tecnológicos y los institutos tecnológicos públicos tienen que estar eh, muy vinculados al Ministerio de Ciencia y Tecnología y lo que estamos proponiendo es una gobernanza desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología con un directorio integrado por distintos ministerios o personas representantes del sector productivo. Y finalmente las empresas atendidas más bien por la Corpo. Ese es el esquema general que estamos presentando y ahora voy a mostrar un detalle de lo que estamos proponiendo para esta caja roja que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Aquí está. Eh, hay un ministro o ministra eh, este ministro va a tener un consejo asesor consultivo integrado por académicos y personas del mundo productivo que lo ayude a elaborar las políticas de su cartera. Una sola subsecretaría de ciencia y tecnología, la agencia, que es el brazo ejecutor del ministerio, el sucesor de CONICIT, del cual podemos hablar un ratito más, y seremías en un número de cuatro, cuatro macro seremías eh, cuyos límites geográficos no están definidos en el proyecto de ley, son materia de un reglamento posterior, y lo que estamos proponiendo aquí es que el, el país eh, se divida, en, eh, lo dividamos para estos efectos, en, en cuatro macrozonas, con la idea de que regiones que tienen potencialidades compartidas puedan aglomerar capacidades científicas, tecnológicas generar masas críticas y en conjunto apalancar recursos, tanto regionales como nacionales, para abordar problemas en los cuales hayan ventajas comparativas o hayan desafíos país. Podría ser el tema de la energía solar en el norte de Chile, y las cuatro regiones del norte podrían hacer un gran conjunto, de un, un esfuerzo conjunto para crear un gran centro de energía solar, por decir un ejemplo. Eh, y los CMIs tienen que participar en las... Eh, y todas las instancias de definición de estrategias regionales de las regiones las, sobre las cuales está a cargo, de las que está a cargo, de manera de poder levantar esa, esa información a nivel ministerial y que las necesidades, preocupaciones eh, que tengan las regiones en temas de ciencia, tecnología e innovación sean elevadas acá. De manera que las políticas del Ministerio no solo tengan la mirada nacional, pero también la mirada regional y acá de una manera algo pixelada eh, se muestran cuatro cajas sin nombre porque la estructura propiamente tal del ministerio va a quedar remitida a un reglamento no es parte del, del proyecto ley sin embargo se especifican ciertas unidades mínimas funcionales de este ministerio en el proyecto de ley aquí hay un observatorio de ciencia, tecnología e innovación es la unidad que tiene que levantar la información del sistema, tener todas las estadísticas al día, número de investigadores, número de proyectos, en qué áreas se están financiando los proyectos, eh, una unidad que haga estadísticas también a partir de esa información, que haga estudios con esa información, de manera que las políticas de ciencia y tecnología se hagan sobre base empírica. Y para eso se contempla una unidad altamente profesionalizada de eh, política de ciencia y tecnología, que va a ser la unidad que le va a brindar el apoyo técnico y administrativo arriba al comité interministerial. Acá tenemos una unidad muy interesante que le llamamos de coordinación intersectorial e interinstitucional. ¿Cuál es la idea? La idea es que cuando hay un problema país tipo marea roja, ¿no? por decir algo, se identifiquen los distintos actores del sistema público y privado que puedan ayudar a abordar el problema y resolverlo. Por lo tanto, este ministerio tiene que estar mirando todo lo que pasa en el mapa del aparato del Estado y también en el sector productivo y convocar a todos los actores relevantes de que sean necesarios para resolver ese problema que tiene el país. ¿Okay? O sea, es una, es una instancia que trata de, eh, de, de, una vez que identifique problemas y retos país, convocar a todos aquellos que pueden generar conocimientos científicos y tecnológicos para abordar y resolver ese tema. Y acá, en esta última unidad, se propone <coughs> que esté radicada aquella unidad eh, a cargo de la difusión y la cultura de la ciencia y la tecnología. La idea es que eh, el conocimiento científico salga de los laboratorios, de los investigadores, y que llegue a la sociedad. Puede llegar en forma de productos comerciales, pero también puede llegar en forma de charlas, eh, de productos audio audiovisuales. Eh, de manera que la sociedad vea que eh, la inversión pública en estos temas tiene un beneficio, le significa un beneficio. Y que la gente, las personas puedan eh, sentir una, una cercanía con el esfuerzo que hace el Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación. Eso hoy día se hace desde CONICIT a través del programa Explora. Pero queremos que esa función esté a nivel ministerial, con la mayor importancia eh, posible que le podemos dar en esta institucionalidad. Ese es el grandes rasgos el organigrama del ministerio que, como les mencionaba anteriormente, su estructura va a quedar remitida a un reglamento que no es parte de la ley. Y eh, ya voy cerca del final. Esto es un detalle, un organigrama de lo que es la Agencia de Investigación y Desarrollo, el sucesor de CONICIT, ¿no es cierto?, eh, la agencia eh, va a tener un director o directora elegido por el sistema de ADP, Alta Dirección Pública, que se relaciona con la presidenta o presidente a través del ministro o la ministra. Va a haber un subdirector de la agencia y esta agencia esencialmente es ejecutora de las políticas que se definen a nivel ministerial. Hoy día CONICIT hace las dos cosas: eh, desde su consejo elaboramos políticas. Y el mismo te las ejecuta, lo cual no es sano, es como ser juez y parte. Entonces lo que queremos es separar esas funciones. Todo lo que es diseño de políticas públicas está a nivel ministerial, en coordinación con los otros tres ministerios, y la implementación es a través de las agencias. Eh, y la estructura definitiva de la agencia va a ser definida por quién sea el director, como es natural. El director es el jefe de servicio, tiene ciertas tareas que realizar, y el director o directora tienen que organizar la unidad, el, el servicio, la agencia, para poder realizar esas tareas. Ahora, ¿cuáles son las, las unidades que uno podría visualizar, aunque eso es materia de un reglamento posterior? Bueno, aquí una unidad de investigación individual. Hoy día el programa Fondesit, que es el más importante de apoyo a la investigación de los, de los, de los investigadores, valga la redundancia, es investigación esencialmente individual, eh, es, el principal, es la principal línea presupuestaria de CONICIT. Bueno, eh, ese programa, que es como la base, la columna vertebral de la investigación en Chile, eh, se merece su propia unidad, con una gerencia o un director a cargo de ese programa eh, muy masivo. Acá estamos contemplando lo que es la unidad de investigación asociativa, es decir, la investigación que apoya a grupos ...dentro de las universidades o centros de investigación. Hoy día contamos con cuatro instrumentos en el Estado... ...que realizan este trabajo, duplicando esfuerzos... Eh, ...habiendo a veces incoherencia en, en, en, en los instrumentos entre sí. Eh, me refiero, por ejemplo, al, al programa basal de CONICIT... Eh, ...el programa regional también de CONICIT, el programa FONDAP, de, que es autónomo de CONICIT, eh, que es administrado por los programas FONDESIT, que a su vez son autónomos por ley, y la Iniciativa Científica de Milenio, que está radicada en el Ministerio de, de Economía. Y todos fomentan la investigación asociativa y no hablan entre sí. Por lo tanto, es necesario darle una coherencia, evitar duplicidades. Y para eso contemplamos una unidad de investigación asociativa con una, nuevamente una, un director o directora eh, a cargo de esos instrumentos. Acá tenemos lo que es formación de capital humano, becas, becas de posgrado nacional o eh, al extranjero. Acá tenemos una unidad de investigación aplicada, investiga es decir, eh, aplicación de la, de la ciencia, a, en forma de, eh, de investigación que lleve eventualmente a, a, a prototipos eh, desarrollos tecnológicos que puedan ser transferidos a los mercados esa es la investigación más aplicada un programa que tenemos hoy día en CONICIT eh, es FONDEF que es justamente el que incentiva este tipo de investigación ese es el lugar natural para el FONDEF y cualquier otro instrumento que apoye la investigación aplicada y la transferencia hacia los mercados. Recordando que vamos a llegar hasta el punto la comercial anterior a la comercialización. ¿Okay? Y bueno, esta agencia también va a estar dotada de comités técnicos que van a apoyar a cada una de estas unidades. Y por comités técnicos me refiero a personas del mundo académico y productivo. Que ayuden al director o directora de la agencia a elaborar bases concursales... Seleccionar evaluadores, eh, asegurarse que las evaluaciones estén, eh, sean consistentes y siempre con el criterio de la excelencia y la calidad. La ley crea el Consejo, consagra por ley el Consejo Nacional de Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se, eh, se crea por ley el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se crea la agencia, sucesora de CONICIT, se crea el Comité de Ministros... Pero hay ciertos temas que no son temas de ley, que son administrativos y que son acuerdos complementarios al proyecto de ley. Por ejemplo, el traspaso de la Iniciativa Científica Milenio que está en el Ministerio de Economía, que fomenta la investigación asociativa, pasa a la agencia. ¿Ya? Las OTLs son las oficinas de transferencia y licenciamiento, que son instrumentos de Corfo, que van a incentivar el traspaso del conocimiento de, los, de las universidades hacia afuera hacia los mercados. Esos son, se llaman OTLs y los hubs son, son consorcios de OTLs. Esos instrumentos ya es un acuerdo de que pasan de la Corfo a la agencia. Nuevamente, en el paradigma de que este ministerio tiene que empujar desde el, el conocimiento, desde los centros académicos, hacia los mercados. Eh, recién hablé de empujar. Empujar significa pasar de acá de las universidades, de los centros de investigación, hacia los mercados, o sea, de izquierda a derecha, como una flecha, como un vector. Y el Ministerio de Economía más bien eh, queda con la tarea de tirar, es decir, a partir de las necesidades que tiene el sector productivo, pedirle a las universidades que generen, ese, que generen ese conocimiento que hace falta, conocimiento científico, tecnológico, para satisfacer esas necesidades que tiene el sector productivo. Por lo tanto, Corfo queda con la tarea de tener instrumentos que tiren desde la izquierda hacia la derecha. Así que finalmente, en este modelo tenemos dos vectores o dos flechas que apuntan en la misma dirección, de izquierda a derecha, y se potencian y se complementan. Eh, esto ya lo mencioné brevemente. Eh, para los centros tecnológicos de la Corfo y los institutos tecnológicos públicos de la Corfo, se propone que sean gobernados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con un directorio conformado por otros ministerios o representantes del sector productivo, y que le den gobernanza y orientación de políticas, políticas públicas, a los centros tecnológicos de la Corfo y a los institutos tecnológicos públicos. ¿Ok? Se les da un sentido, se les da una orientación, se les da se les hacen encargos y para eso fluyen recursos a través de este... Comité presidido por el Ministro de Ciencia y Tecnología para cumplir con esas tareas. Y finalmente, aquí termino, la Agencia Chilena del Espacio hoy día es un comité de 12 ministros encabezado por la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, no tiene una casa propia, una, un domicilio, aquí lo tiene, la Agencia Chilena del Espacio va a tener su domicilio en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el personal que hoy día está en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones pasa al Ministerio aquí se constituye la Agencia Chilena del Espacio que también es un comité presidido por Ciencia y Tecnología y en el cual concurren eh, otros ministerios obviamente Defensa eh, y otros ministerios eh, Agricultura que requieren observaciones satelitales etcétera y otros actores del mundo privado quizás Así que aquí se constituye la agencia chilena del espacio. Esa es el, esencialmente la estructura, lo que se está proponiendo en el proyecto de ley y sin mayores dilaciones podemos pasar a las preguntas y poder responder sus, sus inquietudes. Muchas gracias. Gracias. No, quería solo hacer una consulta respecto de, de, de los distintos eh, elementos que muestras en este último eh, cuadro. ¿Cuál es el más complejo? ¿Lograrlo o sacarlo de la ley? Lo pregunto porque lo que se ha visto en la prensa, las grandes discusiones, que el tema de innovación quede fuera, que no quede dentro, me imagino que eso está algo más zanjado, no me refiero a eso sino que en la creación de esto, ¿dónde está la discusión? ¿Está en la agencia del imas o está en el rol de IMECOM y cómo lo van a coordinar? ¿O está en, en la coordinación con el Ministerio de Educación, con las universidades? ¿Dónde están los temas más complejos de resolver sí. en la ley? Sí, eh, yo diría que el tema de innovación fue un tema fundamental de discusión eh, en, los primeros, en, en estos meses, eh, el gran avance fue definir hasta dónde llevaba, llegaba la innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es el paso previo a la comercialización. Eso fue una, un gran avance. Segundo gran avance, dejamos explícito a lo largo de todo el proyecto de ley del articulado que este ministerio está a cargo de la innovación sobre base científica y tecnológica. Eso estaba anunciado en el original, pero ahora lo dejamos en todas partes para que no cupiera ninguna duda. Eh, y el tercer tema es el nombre del Ministerio. Eh, los senadores aprobaron eh, el cambio de nombre a Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, eh, porque precisamente una buena parte de la innovación, aquella sobre base científica y tecnológica, está radicada acá. Eh, Cuando volvamos a la comisión, probablemente se vuelva a rediscutir el tema del título, del título, del nombre del ministerio, si lleva o no lleva la palabra innovación. Ahora que las funciones quedan sumamente claras. Eh, ¿Por qué es tan importante el la palabra innovación en el nombre del ministerio? Eh, hasta donde yo entiendo, con mis limitados conocimientos de astrónomo, es que si se le pusiera el nombre innovación a este ministerio, podría implicar de que las políticas de innovación quedan totalmente radicadas adentro de este ministerio y por lo tanto la innovación empresarial que está radicada en Corfo eh, pudiese verse afectada. Hasta ahí llega mi conocimiento sobre el tema. Así que veremos cómo se desarrolla la discusión sobre el título del ministerio cuando el proyecto vuelva a Comisión del Futuro. Eh, ese fue un tema importante. Eh, otro tema importante fue la composición de, de este Consejo Nacional, eh, en donde se le agregaron temas, eh, características de equilibrio de género y eh, representación regional. ¿Ok? Eh, además de lo que decía antes al, al comienzo del proyecto de ley, que era que tenían que estar incorporadas esencialmente todas las áreas del saber de, en, en estas 15 personas. Ese fue un cambio que yo encuentro que es un gran progreso, es una mejora del proyecto de ley. Eh, ¿Qué otras cosas importantes se discutieron? Bueno, hubo muchos detalles. Está el tema de la propiedad intelectual, también fue un tema que se debatió. Y yo creo que los temas que en este momento quedan pendientes, eh, y hay un acuerdo de caballeros entre Express y los senadores, eh, para que el Ejecutivo lleve una serie de indicaciones a la vuelta de la sala, eh, es en el tema de, la, de las seremías. Eh, hay senadores que proponen que exista un seremi por cada región, o sea, 15 seremis o 16 seremis. Eh, nuestra propuesta es más bien aglutinar esfuerzos más que dividirlos en pedacitos chicos. Pero eh, con algunos buenos fundamentos, los senadores dicen, eh, nos gusta el concepto de macrozona, eh, pero ¿cómo hablar ese, esa estructura de macrozona con la estructura de división administrativa de 15 regiones del país? Entonces estamos trabajando eh, con los senadores un modelo y que podría ser como un híbrido, un intermedio, eh, que no puedo adelantar mucho, pero yo creo que va a ser un tema, eh, va a ser una de las indicaciones que se van a incorporar eh, de aquí a que vuelva la, el proyecto a la Comisión Futuro. Eh, después está el tema de los comités que le dan gobernanza a los centros tecnológicos, los ITP, que hoy día son acuerdos complementarios al proyecto de ley. Eh, se rumorea por ahí que podrían incorporarse como artículos al proyecto de ley, de manera que queden el compromiso en la ley de crear estos comités y no sujetos a, o sea, a la buena voluntad de, de las personas. Y por último está el tema de las cómo participan las universidades en las definiciones de las políticas de ciencia y tecnología. Eh, aquí en el proyecto de ley se establece que este ministerio tiene que hablar con todos los actores relevantes, incluidas las universidades, por supuesto, eh, la sociedad en general, para generar las políticas de ciencia y tecnología. Eh, pero eh, lo que he escuchado de los rectores es que quisieran algo más formal. Así que también se está trabajando en paralelo junto con la ley de educación de la, la ley de la educación superior y la ley de universidades estatales, eh, funciones que se le atribuyan a las universidades en esos proyectos de ley, que sean compatibles, consistentes con lo que estamos redactando aquí y que finalmente todo el sistema eh, universidades, ministerios, logren un permanente diálogo. Y ahí es esencial, es esencial el Mineduc. El Ministerio de Educación es quien habla con las universidades, quien se relaciona con las universidades estatales en particular en este nuevo proyecto de ley de las universidades estatales, en otras se, se crea un consejo de universidades estatales en donde participan también autoridades de los distintos ministerios. Eh, entonces ahí el Ministerio de Educación juega como de bisagra. Eh, la, las universidades se relacionan con el Estado a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación a su vez es parte de este comité de ministros donde se definen las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Estamos apostando por eso, digamos, por tener un lenguaje común entre los distintos proyectos de ley y que haya una consistencia en la propuesta para asegurar que las universidades que juegan un rol importantísimo en ciencia y tecnología e investigación eh, tengan eh, una voz que sea escuchada a nivel de toma de decisiones de políticas públicas. Diría que eso es, y lo otro importantísimo, y, como, dice, como se dice en inglés, last but not least, es decir, el final pero no menos importante. En marzo se creó una mesa de trabajo tripartita entre la DIPRES, entre el director ejecutivo de CONICIT y la asociación de funcionarios de CONICIT, para discutir cuál debiera ser la dotación para la futura agencia, que es el sucesor de CONICIT, la dotación de personal. Y sorprendentemente en cuatro meses, marzo, abril, mayo, junio y julio, cinco meses, se logró un acuerdo, un acuerdo muy importante en que se aumenta el número de, planta, de personas a planta en, en la agencia, respecto a lo que tiene Conicit, se aumenta el número de personal a contrata, hoy día Conicit tiene la mitad de su personal honorarios. Y en, eh, ustedes habrán enterado que el, el, el Estado autorizó el traspaso de 8.000 personas de honorarios a contratas. Hoy día salió la, la noticia. Bueno, eh, DIPRES nos reservó 143 cupos para CONICIT, para que las personas que están en horarios y que lleven al menos un año en CONICIT puedan acogerse voluntariamente a la, la, al, al régimen de de contrata Y además se cambian las, los grados, las escalas de sueldos dentro de la agencia, así que vamos a tener una agencia mucho más robusta en términos de personal, con mejores sueldos, y, y esa va a ser una indicación que va a ingresar también eh, a la Comisión de Hacienda eh, y que recoge el protocolo de acuerdo de esta mesa tripartita. Así que yo diría que esos son los cuatro temas que quedan pendientes, pero sobre los cuales ya estamos trabajando con los senadores. Aló, buenas tardes. Eh, yo quisiera saber en concreto, ¿cómo va a incentivar este nuevo ministerio la creación de mayor documentación científica? Esto para elevar esta cifra que existe hoy en día, que usted mismo señaló, de una, un científico cada mil personas. Bueno, a nivel ministerial se crea este observatorio, que va a estar, eh, tiene la tarea de levantar toda la información del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y a eso me refiero con eh, el número de investigadores, eh, su distribución geográfica, etaria, de género, eh, el, las publicaciones que se generan en el país, eh, patentes... Eh, cómo se distribuyen la actividad de investigación, ciencia, tecnología e innovación eh, en el sector productivo, en el sector eh, académico. Ese es el sentido de ese, de ese observatorio, como la unidad a cargo de levantar toda la información que del sistema de ciencia, tecnología e información. Es algo así como la, la radiografía del sistema. No sé si esa es la pregunta. Esa es una de las unidades funcionales... Que, que, que están en el proyecto de ley, el, el observatorio a cargo de levantar toda la información del sistema. Desde el punto de vista de las expectativas o, o metas, eh, el 0,4% del, del PIB en, en inversión eh, en ciencia y tecnología, eh, ¿cuál es la meta que tiene este ministerio de aquí a 10 años? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿cuál es la percepción que, usted, que ustedes tienen sobre estos celos que tienen los distintos actores que están en este en investigación, desarrollo e innovación. Eh, me ha tocado ver eh, enormes celos, digamos, y egos en, entre empresas, Corfo y, y, y universidades, por ejemplo. Entonces, ¿qué percepción tienen ustedes de eso desde el punto de vista de la gobernanza? ¿Qué va a hacer al respecto? Bueno, respecto a la inversión pública en ciencia, tecnología e innovación... Eh, que alcanza los mil millones de dólares lo cual corresponde al 0,4% del PIB, quisiéramos llegar al 1% del PIB, que ha sido una, un, un viejo anhelo de la, de la comunidad de científica eh, en, un, en un periodo razonable razonable, bueno, no he dicho mucho con razonable pero 10 eh, años, por ejemplo eh, duplicar o triplicar la inversión que hace el país en estos temas eh, ahora no es fácil cuando hay tantas demandas. La, todos las conocemos, digamos. O sea, inyectarle mil millones de dólares más a, a este sistema significa que le estás sacando mil millones de dólares a, a otras áreas. Y ahí es donde hay que tomar decisiones difíciles. Eh, entonces, la pregunta más bien es: más que el cuánto, es el para qué. O sea, ¿para qué queremos más plata? Yo podría decir, eh, eh, denme más plata porque voy a hacer más investigación astronómica, voy a descubrir más supernova eh, Pero eso es lo que el país necesita, ver sus mejores pensiones. Hay todo un debate ahí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo reditúa al reditúa país esta inversión en ciencia, tecnología e innovación? Entonces ahí es fundamental el para qué. Y entonces un aumento del presupuesto para más proyectos de investigación tiene que venir acompañado de una estrategia, de un sentido. Y esta es la institucionalidad que provee ese sentido, la estrategia, la política, los objetivos y las metas, y las acciones. De manera que cuando esto está andando, yo creo que es la plataforma para apalancar más recursos, con un sentido. Y... Yo no estaría trabajando en esto, en esta nueva institucionalidad, para que este aparato siga administrando el 0,4% del PIB. O sea, yo realmente le tengo, tengo confianza de que podemos realmente lograr eh, mucho más actividad científica y tecnológica, que se transformen en innovación, que se transformen en productos, que también se transformen en aportes al desarrollo social y cultural del país. Pero todo eso hay que hacerlo. Y, por supuesto, eso se hace a partir de esta estructura. El proyecto de ley no habla, en este momento, de cuánto financiamiento adicional va a haber para la investigación y el desarrollo. Otro, otro eh, tema que hay que abordar es la inversión privada en investigación y desarrollo. De los mil millones de dólares que el país invierte en I más de un tercio es público, un tercio son las universidades, y un tercio es el sector productivo empresarial. En los países desarrollados, el sector empresarial aporta dos tercios. Entonces, claramente estamos rezagados. ¿Cómo hacemos para que las empresas se involucren más en investigación y desarrollo e innovación? Hay una ley de incentivo a la I más D en las empresas que le otorga beneficios tributarios a las empresas que presentan proyectos de I D que, están, que deben ser certificados por la Corfo. Eh, y eso ha tenido un aumento importante, desde que partió de la ley ahora hay cerca de 70 mil millones de pesos que son generados gracias a esta ley, que ha incentivado la I D en las empresas. Ahora 70 mil es eh, como un 10% del total. Eh, todavía hay mucho que avanzar en eso, en ese área. ¿Cómo involucrar a la, al mundo productivo, a la empresa en la investigación y desarrollo, innovación? Y respecto a los celos, pucha, yo soy el menos indicado a hablar de celos, eh, no soy celoso. <risa> eh, creo que por las conversaciones que hemos tenido hasta ahora con Corfo, desde Conicid, bueno, Conicid está por aquí hoy en día, no existe ministerio, pero está por acá, eh, hemos tenido conversaciones con Corfo en distintos temas para tratar de ir aunando... Eh, esfuerzos y generando políticas de centros de investigación con eh, una mirada común, de manera que no se dupliquen esfuerzos. Así es que creo que por lo menos las personas que están en la Corfo hoy en día están con la mejor disposición para trabajar con el Consejo de CONICIT en, en, en eh, tener coherencia en los distintos instrumentos y en las distintas políticas. Y, y eso que no existe todavía esto. Entonces, cuando eso exista, este comité interministerial que obliga a tener una política común, compartida, bueno, yo creo que es posible avanzar a pesar de los egos. ¿Iniciativas como el laboratorio de gobierno dónde quedarían en esta estructura? El laboratorio de gobierno está en el Ministerio de Economía. Eh, no hay planes de, de moverlo desde allí. Pero, por supuesto a través de una coordinación, se debería producir el beneficio del laboratorio de gobierno para el sistema de ciencia, tecnología e innovación. En realidad una pregunta simple porque creo que es para el futuro. ¿Cómo se espera que el ministerio apoye políticas públicas basadas en datos científicos en otros ministerios? En transporte, defensa, no sé, salud. Bueno, eh, inicialmente estos comités van a eh, involucrar a los centros tecnológicos de la Corfo, a los institutos tecnológicos públicos del Ministerio de Economía, que son cuatro. Eh, y en el futuro, veamos sobre la marcha cómo funciona esta gobernanza, presidida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y apoyada por un directorio con representantes del sector público-privado. Veamos cómo funciona para invitar posteriormente a otros institutos de otros ministerios que hacen investigación científica y tecnológica a incorporarse a este modelo. Pero por ahora partamos con lo que podemos hacer, partamos con un ministerio liviano, partamos con un ministerio que haga las cosas mínimas que tiene que hacer y que las haga bien, mejor que lo que las hacemos hoy día. Y después vamos incorporando a otros eh, actores del sistema, Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, que tiene sus propios institutos tecnológicos. Un poco, quizás, eh, complementando la pregunta, Raimundo, eh, la ciencia antártica es un área importante para nuestro país. ¿De qué manera el, este nuevo ministerio se va a vincular con el Instituto Antártico Chileno y este nuevo gran centro de antártico internacional? Bueno, estuvimos conversaciones con el INACH eh, el año pasado y más bien la opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores era que el INACH siguiera eh, en, en esa cartera eh, y eh, como también mencionaba recientemente... El Inach está dentro de la categoría de los institutos tecnológicos públicos, ¿no? también podría eventualmente integrarse acá. Cuando digo integrarse aquí, no estoy diciendo que se ha movido el Inach desde relaciones exteriores al Ministerio de Ciencia y Tecnología, o que línea de, la, de Ministerio de Agricultura sea traspasado acá. No, no estamos diciendo eso. Estos institutos tecnológicos públicos siguen funcionando donde están funcionando, pero la, su política, la gobernanza de estos institutos públicos va a estar dado desde acá. Es decir, los presupuestos basales para estos institutos tecnológicos públicos siguen fluyendo a través de sus ministerios. Pero si queremos abordar algún algunos temas que son de relevancia eh, nacional, como es la, los, eh, los estudios de las investigaciones antárticas, por distintas razones, eh, podemos eh, hacerle encargos al INACH específicos, que son de interés del país en general, y eso requiere recursos adicionales que fluyen a través de este comité, presidido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esa es como el, el, la figura del, de lo que estamos contemplando. Puede ser participar justamente en el centro antártico que se está construyendo en, en Punta Arenas. Yo diría que ese es un modelo de centro de investigación eh, que es muy interesante y que eh, debiéramos tratar de replicarlo en otras áreas donde Chile tiene esas poten otras potencialidades o ventajas comparativas. Está el tema de la energía solar, está el tema del litio, está la minería, está los alimentos funcionales, están los océanos, etcétera. Chile tiene una geografía loca y diversa y con, con muchas potencialidades. Entonces, tenemos, si queremos ser estratégicos, vamos a tener que elegir ciertos temas en donde se requiere conocimiento científico tecnológico, eh, que aporten al desarrollo del país, y no estoy pensando en 20 o en 30 centros de investigación, estoy pensando en 4, 5, 6, pero centros de verdad, con ladrillo, con root propio, con una gobernanza independiente de las universidades, sin perjuicio que puedan colaborar con las universidades, y con staff científicos, investigadores, técnicos, que puedan realmente mover la frontera del conocimiento en áreas que son relevantes para el país. Ahí yo me imagino algunos centros de excelencia eh, nacionales que pueden estar instalados en a lo largo de todo el país. Así que ese modelo del centro antártico me parece muy muy interesante. Mario, yo te quiero llevar al otro lado de, de, de esta cosa tan, tan bonita y estructurada, este modelo que, como todos los modelos, pareciera funcionar bien, te voy a llevar al extremo más aleatorio, en, en Estados Unidos existen los míticos garage, el garage donde alguien desarrolla algo que termina siendo una buena, impactante logro tecnológico. En Estados Unidos hay toda una historia y, y han desarrollado una manera, una interfaz para que esta gente que trabaja en su garage pueda finalmente llegar al gran público a través de emprendimientos empresariales. En Chile no tenemos los míticos garages, pero tenemos algo que es realmente interesante, novedoso y hasta emocionante, que son las, eh, estas comunidades de makers, donde hay mucha gente joven desarrollando muchos proyectos que a veces parecen simplemente arte, otras veces parecen una locura, otras veces parecen juguetes, pero allí hay una cantidad de talento e interés que no podemos desperdiciar. Y yo creo que el Ministerio, no digo ahora, no digo incorporarlo acá, pero es bueno tenerlo en cuenta para el futuro, debiera tener una manera de acoger toda esta efervescencia, toda esta creatividad y de alguna manera apoyar, dirigir y ayudarlos a perfeccionarse también y, por supuesto, brindarles todo el apoyo necesario para que sus creaciones lleguen a donde debieran llegar, que es finalmente... El, el producto, ya sea para el público, productos educacionales o lo que sea. ¿Tienen ustedes, hay, o tú personalmente, piensas que existe una manera o que debiera existir alguna interfaz con esta gente para acogerlos y eh, darles un, un, un fin productivo? Parte de lo que estás describiendo es, es la labor que hoy día desarrolla Corfo ¿no? eh, con algunos de sus instrumentos. También hay iniciativas privadas eh, eh, que logran eh, crear estos espacios de innovación donde se juntan jóvenes creativos, como dices tú, eh, diseñando algo, eh, inventando alguna aplicación y que en un espacio libre empiezan a interactuar. Eh, está el ejemplo de Alejandra Mustakis, ¿no? Que tiene una fundación IF, ¿no? I F. Eh, claro que, que debiera eh, de alguna manera ser apoyada eh, por, por el Estado eh, a través de más bien de la de la experiencia que tiene Corfo en esta materia. Eh, esa es mi visión y por supuesto que para llegar a tener innovadores también se necesita una buena o muy buena educación pública ¿no? que la cultura e innovación emerja desde temprana edad y por lo tanto aquí hay un rol importante en el sistema escolar en generar una cultura de ciencia, tecnología e innovación y por eso es que este sistema tiene que estar muy coordinado. Si queremos generar esa cultura e innovación como la que hay en Estados Unidos tenemos que trabajar con los talentos jóvenes desde temprana edad y bueno, ayudarlos, eh, apoyarlos desde el Estado y también en conjunto con el sector privado. No tengo la receta en este momento, lo que estoy diciendo son conceptos muy genéricos, pero sobre la marcha, a partir de esta institucionalidad, tengo confianza de que se pueden ir dando estos diálogos y vamos inventando nuestros propios modelos de acuerdo a nuestra, nuestra propia realidad. Yo creo que este es un gran salto, creo que este no es el punto de llegada, es el punto de partida para hacer muchas cosas. El espacio de institucionalidad donde se definen los objetivos de mediano, corto y largo plazo. Y, y hay mucho que trabajar, hay que trabajar con los escolares, hay que trabajar con, con las empresas y cerrando las brechas que hayan desde el Estado. Quisiera hacer una, una consulta respecto al, al rol de la humanidad y las ciencias sociales dentro tanto de, la, del, de esta nueva institucionalidad como en el sentido de la continuidad de, de los grandes fondos de, de, de, de, capi, de formación de capital humano y de formación de investigadores, particularmente, según, una, una, según las cifras oficiales, desde 2008 hasta 2017, más del 38-39% de los beneficiarios del programa Becas Chile son provenientes del mundo de las humanidades y las ciencias sociales. Y en ese contexto entonces, que eh, junto con, con, con aquello, la, la producción de, de las distintas líneas de fondos, y tanto el programa regular como de postdoctorado, y también el programa Beca Chile y el programa Conicyt de Becas Nacionales, le han dado una gran oportunidad al desarrollo de estas disciplinas. En ese contexto entonces, Mario, si pudieras desarrollar de cómo se, se visualiza el futuro de esta iniciativa, eh, y en qué sentido este ministerio se plantea evidentemente la innovación y la ciencia exacta son importantísimas para el desarrollo del país, pero también la humanidad y las ciencias sociales le otorgan esa necesaria reflexión sobre la sociedad que necesita no solo el pasado, sino el presente y el futuro de nuestro país. Bueno, eh, estoy totalmente de acuerdo con tu, la premisa implícita eh, o explícita, en cuanto a que las ciencias sociales, las humanidades también son un gran aporte al desarrollo del país, de eso no hay ninguna duda. Tanto así que en este proyecto de ley se parte, en el artículo 1, eh, si mal no recuerdo, eh, eh, definiendo todas las áreas del saber que van a ser apoyadas por este ministerio. Y ahí están incluidas las ciencias sociales, las artes y las humanidades. Y en el otro lado, las ciencias exactas, las naturales, las ingenierías, las tecnologías. Así que eso está recogido aquí en este proyecto de ley. Eh, las políticas eh, de cuán, cómo se distribuye el financiamiento, eh, tanto por disciplina como por nivel etario, es una materia ya de política ¿no? y de políticas públicas que serán definidas en este espacio. Por lo tanto, no puedo yo pronunciarme al respecto, este es un proyecto de institucionalidad. Eh, no obstante, lo anterior, desde CONICIT estamos eh, reconociendo que hay un problema de inserción laboral, eh, por parte de los becarios que van a, a, a estudiar afuera y que vuelven y que tienen que retribuir estando en Chile, pero que no encuentran trabajo. Estamos conscientes de aquello, pero estamos generando instrumentos para que permitan la inserción de estos jóvenes doctorados en, en, en Chile. Eh, acabamos de lanzar dos instrumentos, hace un par de semanas la presidenta Bachelet nos acompañó en CONICIT en donde vamos a incentivar justamente a los jóvenes, que, a los investigadores que están en sus etapas iniciales de sus carreras y también eh, estamos apoyando la instalación de ellos en las universidades. Eh, estamos conscientes de aquello, estamos generando instrumentos dentro de los recursos que tenemos y otro paso que estamos dando es, eh, hemos cambiado el decreto que norma becas Chile y lo hicimos desde el Consejo de Cónici. Pasó por todas las etapas hasta la toma de razón por, por contraloría. Y en el artículo 1 del decreto 664 se señala que la agencia ejecutora, o sea, CONICIT, tendrá la facultad de orientar eh, las becas por áreas disciplinarias. Entonces, por primera vez, desde CONICIT, podemos estratégicamente focalizar parte de eh, las becas para estudios tanto de magíster como de doctorado. Y eso es importante eh, porque hay áreas donde faltan capacidades, disciplinas donde faltan capacidades y que es necesario reforzar. Y el Estado tiene no puede eludir aquello. No podemos seguir operando 100% por la demanda de los jóvenes que quieren estudiar A, B o C o Z. Eh, tenemos que ser capaces de estratégicamente eh, llenar esos vacíos donde faltan capacidades y, y dedicar parte de los recursos de becas Chile a esos, esas áreas es un tema que está en discusión, no hemos definido ni las áreas, ni hemos definido los mecanismos todavía eh, mediante los cuales vamos a definir las áreas y qué porcentaje de becas Chile se destinarán a aquello pero eso apunta a eh, un sistema mucho más coherente que el que hemos tenido hasta ahora eh, en donde eh, se maximice la, proba la probabilidad de que los investigadores se inserten laboralmente cuando retornen a Chile.